Vamos con el clip número uno. Hemos preparado uno que es infalible, el de animales divertidos. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea casazo. Me no, muero. Chicos, chico. ¿venía agujereado el sillón? Tanto niñeca. Muy bien, quiero, quiero uno de, de esos, Clarita. ¿Conseguirme uno? Urgente. Para la Olivia, tanto te vendría bien. Medio diabólico el gato, ¿no? Pero bueno, ¿conseguirme uno? Mira ese estornudo Pobrecito. Pintamos <risa> toda la casa. Y sin dejar que ¿este? gota de pintura que no sea es Está en monopatín. Claro. Este mira, lo ves al periquito que va como recortando. Este es pedacito prolijo, de papel decís ¿eh? ¿sí para qué. Y él se va poniendo plumas de su color. Ah, no lo amo. Impresionante. Y este me pareció como un montón. Yo no lo puedo creer. Es un perrito, un bulldog francés. ¿Es real esto? Es real. mira cómo va haciendo con la patita. Se va empujando. Es Obviamente mal, que lo han puesto chifras. en cámara rápida. Sí. Pero ah, claro, hasta claro. da vueltita. Mirá, cómo se con la patita. Mejor que yo, te digo. Pero sin duda, mejor que yo. Que cualquiera. Ah, pensé Impresionante. Que, pensé que iba a decir sin duda mejor que vos. Este... <risa> bueno, también. ¿Y esto? Este es como vos, Tano, mirá. Claro. Quiero mostrar lo campero que está. Está muy camperito. Me Mucha me niebla me para recorrer hoy. Me Chico, lo que se queda quietito. No, este me mata. Y el hombre ya está listo para salir. Vamos. Creo que Rolo nunca se sintió oveja. Largo el Rolo, Rolo nunca es. se sintió oveja. Míralo ah, a Rolo. Claro. De igual a igual con los perros, ¿eh? Claro, claro. Pero Clarita, estás pasando Rolo, todo el recreo sos... juntos. Claro. Largoni jugó ayer en Boca. Fue... Ah, no, es Largoni ese, perdón. Pensé no, que chicos, es solo el clip de los animales. Cuando quieran lo cortamos igual, porque preparé como mucho. No te enojes, Clarita, pero ¿le queda más? Bueno, sí, le queda. perro. Después del perro oveja este... hasta las nueve, ¿eh? Son los últimos, son los últimos. Ah, Mira los... él está al lado de su dueño, pero Plural. está cortando cebolla. No. Y él se queda, claro. sabe que la está pasando pésimo. No, claro, ¿eh? claro. Venías acumulando de... Ay, ¡Ay, ay, de... De pobre, ay! Pobre. Yeah. oh my god. No, y este sí o sí tiene que salir. Si quieren, después de este lo cortamos. No te queremos censurar, pero claro, te queremos censurar. Esperemos que los otros no sean así, ¿no, Clarita? <risa> Quiero que se entienda. A una chica se le caen los lentes en sí. el zoológico. Y, y, el... y mira lo que hace. Qué bien le queda. Se después, dice que... los lentes. después dice que no venimos <risa> de los monos, ¿no? Una facha. ¿Cómo no creer en la evolución? Es mucho más, mira Se los deja puestos. Y el, el más instinto los quiere también, ¿eh? Sí, sí, yo no puedo creer. creer? Mansafacha. ¿Cómo negar que no, no, no. es la evolución pura, no? La... Ah, sí. Y sigue, sigue, sigue. Sigue, chicos. ¿eh? Sigue, chicos. Sigue y sigue. Ay, este es lo más, chicos. Él, él es artista callejero y ella le ayuda a recolectar la propina que le van dejando. Muy bien. En dólares, además. Viene ¿eh? el perro. Claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, bueno. No hay nadie más y va de, muy bien. Va y lo deja ahí, se lo lleva él. ¡Excelente! Sí. ¿Y hay otro? No, bueno, me voy a morir acá, chicos. Claro. No sé si hay otro, no me acuerdo. Qué bien el perrito, ¿no? Trae más que masa, chicos. Hay que mandarlo por más. En este. Estados Unidos buscando dólares. Ay, hay que hay. mandarlo a negociar. Que... Ah, sí, que chicos, tenemos ahora una vaca. Este... Esto es Animal Planet. Este... Lo enganchamos con Mejor de Mañana. ¿eh? No, odio. Y bueno, Clarita, no te puedes enojar, vos sabés que esto es así, ¿no? Este... Dice, ¿cuántos videos trajiste? Cuatro. Van 48. Se hace como la dueña en recreo, chicos. ¿Sabés, Clarita, poco larguito, quizás dos minutos 40. Hice pero un bien. Compilado. Es que venís guardando desde la última vez que hiciste el recreo. Claro. ¿no? Entonces dice, bueno, este es mi momento. Bueno, vamos con el decimoquinto que vendría a ser el segundo. Bueno, Vamos con el segundo, que era, ya ni me acuerdo qué había preparado malo, pues, ¿no? eh, creo que este le había puesto permitido emocionarse, sí. Ese. sí, sí. ahí va, míralo a él, coloca sus audífonos por primera vez, escucha a sus papás, está impresionante, oh. Miralo. Qué bonito. Golpe bajo sí. totalmente, ¿no? <risa> Miralo. Y acá, abuelos que conocen por primera vez a su nieta de sorpresa. Ah, es como un conjunto. Claro. Se habían demorado los abuelos en conocerla, ¿no? Porque ya tiene como cuatro años y la Y Es que vivían lejos. Ah, con razón. Llegó solo en el carro y se tocó el timbre. Claro. Y ella que no viene usted, y día, y dice, vengo yo que quince me conozco. 15 años ya la nieta. <risa> y, y el otro que venía al baño. Pues mira, el se otro viene se, se viene patando patando Se está tanto, Mira, se viene abrochando el cinturón. ¿Es Cacho Buenaventura? No. <risa> no. Bueno, muy bonito, clarita. Es muy, carita. Tierno, es es muy tierno. No me lo corten. Mira, cumpleaños de 7, está esperando el momento del regalo, claro. mira lo que, con qué la sorprende la mamá y la muy contenta. ¡Está acá! ¡Ya está acá tu hermanito? ¡Qué bonito! Deberíamos ya definir esta alturas no, es si que levantamos no, los títulos, el... no sean malos. ¡Qué bonito! Carita. Me ha hecho emocionar. Para no se rían, chicos, esto es emocionante. Dano, no sé que me estás delirando. No te estoy diciendo nada, te estoy defendiendo. Mira quién se ríe. De verdad que me parece muy emocionante esto, Clarita. A ver este. Y este es el último. Y ya está, lo dejo hacer lo tres. ¡Oh, mi amor! ¡Ah, no! ¡Es cool, ¿no? Es Stranger Things, ¿no? ¿Es lo que gusta? Sí, cool. ¿Qué es ¿Estás en serio? ¿Son juguetes de perro? Claro, juguetes de perro y oh si Jesus. ahora te falta el perro. Claro. Desde los tres años quería un perrito. Hope. ¡Oh, Dios gosh, Voy a llorar. ¿Ok? Mm. <risa> ¡Qué bonito, Clarita! ¡Dale hi. Bueno, y ahora no les agrego el bonus track. Les dejo uno más y listo. ¡No, bueno! para. No no, no, no, no, no recordemos el recreo. no recortemos este momento <risa> Happy birthday, buddy. tan especial, ¿no? Incompro acá yo, Clarita, esto se ha puesto muy difícil, quiero que lo sepas, eh, porque bueno, dicen, bueno. los acá están todos muy finos, vos, vos creaste este monstruo que es el recreo, y dicen acá, incomprobable que desde los tres años ese niño haya querido un perro, <risa> esto está todo armado. Y eso es lo que ponen en el video, yo le tengo que creer a la gente que sí, lo bueno. subió. Claro. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos con el tercero, sería Clarita. Sí, este es para divertirse, es el tobogán oculto. O sea, había un tobogán ahí, pero la gente no lo sabía. ¿Ya? Esto es en una fiesta, en un festival. Sí. Pobre, la gente quiere ir bajando. Y todos y cada uno de los que pasan por ahí, no zafan. Claro, no, de no caerse. caerse. De poto. Sí, sí. Bueno, el de naranja pasó Ese bien. se zafó, pero la Chau. chica no pudo. El chica no pudo. Quizás hay, hay un poco de consumo, ¿no? En este encuentro, eh, Carita. Ahí sí. <risa> Entonces, hay, sumo, hay consumo, pero, pero también es malo. Mira, todos se van cayendo. Aparte es muy divertido claro. se si escuchan con audio porque la gente ya está tentada esperando que el próximo que pase por ahí se caiga. Ya se genera una expectativa, ¿no? Sí, sí, y hay uno que claramente se escucha filmar y que la está pasando muy bien. Ahora, qué necesidad de ir a, al encuentro de la caída, uh. ¿no? Pero bueno... Eh, bienvenido sea Clarita Este Bonus track Y cerramos okay. ¿Te parece? Bonus track y cerramos Este video lo hemos titulado El hermano del año Mirá Cumpleaños Es el cumpleaños de ella Feliz con soplar las velitas. Tres añitos Se llama Aitana la nena Son de España estos chicos Ella mira emocionada Y ahí viene el hermano mayor que quiere tomar protagonismo de alguna manera, ¿no? Míralo. Ahí va mirando la torta, se hace el tonto. Momento de soplar las velitas. ¿Y qué pasa? Sopla él. Amarga el cumpleaños a la nena. Claro. Y se ríe, ¿no? Mira cómo se ríe. Es maldito. Es maldito ese niño. Le vuelve a prender para bueno, que no sople, la No. no. Qué ahora, en, en, en, a ver, en defensa de él, la niña también se demora mucho. Sí. Claro. Digo, se demora no, un montón. Es chiquitín. El, es, es no hacer. Qué malo. Pero nadie lo tiene el nene. Cada niño bueno, mira ahora. Mira, mira ahora se lo tienen que llevar. Sí. Ah. eso se lo tienen que llevar, mira, a la fuerza. <risa> <risa> <risa> y lo gire ahora. Y pues, le ayuda quedó arruinado definitivamente. Y ya le, ya le arruinó el <risa> cumpleaños. <risa> Como cinco. Claro. Y lo pagó la madre, me claro, parece, ¿no? Sí. Finalmente. Bueno. Es que no. Mira, ella, ella está devastada. Exacto. Pero ¿cómo pasó del canto la vida. Y a que la, la, la risa? Que le que robaron tenía, el protagonismo. Culpa chico. la tienes, los Y No mayores. hay nada peor que eso. Bueno, 8 o 3 minutos de la... Chico, yo estoy desde las 7 y cuarto acá esperando. Eh, que... grados la temperatura, clarita, quédate tranquila porque ahora falta eh, saber si clasificaste o no a la semifinal. Ya, levanta, está, ya, ya levantamos sí. los títulos, falta levantar el noticiero al mediodía. No, no, para, para. Está, está, está Lucas Castro acá para el pase. Está el jurado internacional. Y definió, definió la primera instancia, tiene que definir la segunda, ¿no? Claro, claro. Entonces, saludamos a Pablo Teixidor, este jurado internacional. Qué caripela, ¿no? Este, chicos. Chicos, lo que eh, pasa es que Pablo tenía una audiencia. Pablo la tenía que una audiencia. Sí, sí, sí, era sí. La audiencia. Están la en joven. un cuarto intermedio. De hecho, <risa> que hicieron ahora para que lo habían convocado a las 7 de la mañana. Pablo, chico. te toca dirimir. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Bienvenido. Por favor, Pablo. Largo tuve que hacer. Sí, ¿no? Pues medio largón. Y, pero bueno, este, escúcheme, Pablito. Usted tiene que meter a dos a la semifinal y a uno al repechaje. Así que este, avance, por favor, señor juez. Bueno, vamos a... a atento a que ha sido tenso. Este, este recreo. Claro, ¿no? intenso, sí. sí. Velozmente. Sí. Velozmente. Por favor. A Lucas Castro le vamos a decir mejor mañana. Uh, Así. O sea, al descenso. Hoy. No? Lamentablemente. Sí, sí. Pero, y, y bueno, es que tuvo tu, tu un límite, ¿no? Ahí, pero y... entonces yo compito sí, contra tú, Lucas Castro. Claro. Claro. Eh, entre Agustina y Lucas, uno el, se va al descenso. Sí, Pablito, perdón. El jueves me la tiró para abajo. Uh -huh, y sí, y sí. Así que Lucas. No se marchó Ad descenso Lucas Castro. Bueno, ¿y los dos semifinalistas, Pablo? Y los dos semifinalistas, eh, creo que ahí hay que pensar que, bueno, yo debo decir que quien eh, claramente valga la redundancia va a las a, a la semifinales, Clarita. Clarita, semifinales, qué sorpresa, Clarita. ¿Tener tanto tiempo claro. eh, claro. atento a sus bueno. videos. ¿eh? Una cosa que la vamos a llevar ahora a, a, a, a, a, a estudiarlo. Está bien, está bien, bueno. Eh, para, Antes, mi, para mi sorpresa, eh, Clara a la semifinal y resta un semifinalista más. El, el perro el, está más sorprendido está, que vos, te digo. Va, entre Valle y Diveta vamos a, a, a, a, creo que vamos a ir con Diveta. Diveta, Diveta. chicos, a la semifinal de Diveta. Este, usted, está, no. usted está buscando una medialuna, me parece. Pero está bien, Pablo, para eso lo hemos ¿Sí? elegido jurado internacional regularidad, lo que pasa es que ve, noto que hay poca regularidad, entonces por ahí Clarita lo que tuvo es una regularidad y con un pico primero de ternura, o sea, tuvo un, un show de animales, un pico un pico de ternura y lo cortó con el último video que eh, acabó con toda la dulzura como la propaganda y la verdad que me pareció muy interesante entonces bueno, bueno y vete un poquito más prolijo que vaya, pero bueno. Pablo, qué bárbaro, chicos, es... qué, qué pronunciamiento de nuestro jurado internacional. Ya tenemos instancia de semifinales y también pelea por el descenso. Pablo, querido, gran abrazo, muchas gracias. Y Clarita, gracias también, te metiste en la semifinal, Clarita. Inesperado para mí, por lo menos. Muy, muy, inesperado, pero bueno, muy inesperado. para eso lo el jurado lanzado, es. chicos. Sí, sí, para mí, para eso es el jurado, ¿no? Gracias, Clarita, te esperamos por el canal.